Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 242. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta... Es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene, y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar, y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y así ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente abiertas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti este día se lo dedico a dios es el regalo que le hago amén